Amigos de Tenoapli, sean todos bienvenidos a este nuevo video Aquí estoy calentando porque voy a ejercitar mis músculos con esta aplicación La cual está genial, la cual te muestra ejercicios semanalmente para que los ejecutes desde tu casa Esta aplicación te la dejo aquí abajito en la descripción del video Aunque no tenga muchos músculos, pero voy a empezar a hacer un poco de ejercicio para mejorar mi condición y mi salud, así que esta aplicación te La dejo aquí abajito en la descripción del video Para que sigas el paso a paso y la puedas Observar qué tal, qué te parece Y empieza a ejercitar tu cuerpo Pero antes quiero saludar A una persona, un seguidor fiel El cual ve muchos mis videos Y los comenta, esa persona se encuentra Aquí, llamada Armin Muchos saludos para ti Muchas bendiciones, gracias por el Apoyo, ok, sin más Preámbulos, comencemos con este tutorial Una vez descargada esta aplicación para hacer ejercicios en casa procedemos a ejecutar. Esperemos un poco de cargue y vamos a llenar un cuestionamiento para otorgar un plan que se acondicione a nuestro objetivo. Ok, aquí leemos lo que es nuestro sexo. En mi caso, hombre, damos en siguiente. Vamos a lo que es el objetivo. Si quieres brazos, si quieres pecho, si quieres abdominales, piernas. O simplemente quieres todo el cuerpo. Ok, damos en siguiente. Y aquí, cuáles son tu objetivo principal: pierde peso, aumentar masa muscular o mantener forma. En mi caso, aumentar músculo. Vamos en siguiente. ¿Y qué te motiva más? Sentirte confiado en mí. Libera de estrés, mejorar la salud, aumentar la energía. Damos a mejorar la salud. Vamos en siguiente, cuántas flexiones puede hacer seguidas usted elige la que se puede hacer. Por ejemplo, intermedio. Vamos en siguiente y cuál es el, cuál es tu nivel de actividad sedentario, actividad ligera, moderada, activa, muy activo. En mi caso, vamos a colocar sedentario. Vamos en, en siguiente, establece tu objetivo semanal. En 10 sentimientos por semana 3 5 días o 6 días o 7 días vamos a poner aquí un nivel de 5 días damos en siguiente y aquí vamos a colocar nuestro peso y nuestra estatura damos en guardar y vamos a colocar lo que es obtener mi plan aquí ya se va a empezar a tener el plan para ti el adecuado para ti para lograr tu objetivo ya sea para aumentar tu masa muscular perder peso o mantenerte en forma una vez que tu plan esté listo vamos a dice comenzar ahora y esperemos unos minutos para a que se encargue el primer día en el cual vas a aparecer estos ejercicios ya son que son 11 como saltar tijeras flexiones con inclinación con apoyo flexiones con apoyo de rodilla flexiones rectas flexiones con brazos abiertos flexiones con inclinación y así vas haciendo hasta completar este plan de entrenamiento en el primer día ok una vez que queramos comenzar, simplemente vamos a poder ver todos aquí cómo vamos a hacer nuestros ejercicios. Una vez que queremos comenzar, vamos en inicio. Preparados, el siguiente 20 segundos, saltos de tijera. Si te das cuenta, usa una voz ahí la cual va a desplegar un tiempo, el cual para empezar a hacer Tres, nuestros ejercicios. 1. Si te das cuenta, segundos, va a empezar de a hacer esto, súper increíblemente genial Ok, porque la persona que está en esa aplicación, puedes decirlo así Habla y nos va a apoyar y nos va a decir qué tiempo llevamos y demás Ok, mis amigos, vamos a salir de aquí Y si te das cuenta, mis amigos, acá tenemos nuestro... Interfaz principal, la cual vamos a tener ejercicio de todo el cuerpo De tren inferior, abdominales principales De principiantes, pecho principiante brazo principiante, piernas abdominales intermedio, pecho intermedio Y demás ejercicios, tenemos una gran Gama de ejercicios, lo cual vamos a poder Ejercer en casa También encontramos con una sesión de en La cual vamos a poder bajar de Bajar grasa abdominal, con esto que se encuentra Aquí, el para ti, quema grasa Tenemos eliminar senos musculinos. Eh, eliminar senos musculín, más masculinos, zona media, aguantar más tiempo y demás. Hay mucho mucho pero mucho contenido aquí. También contamos con entrenamiento rápido, desafíos, con equipos, sueños. También contamos concentrado en el cuerpo, hacia el pecho, brazos, glúteos tableta de chocolate, También contamos con los informes como ejercicios, las calorías, los minutos que hemos hecho ejercicios, el historial, ya sea que empezamos hoy, más sana y va contándolo aquí. Okay, también contamos con lo que es el peso, lo que encontramos un informe completamente bueno. Contamos con los ajustes como el género, ya que somos, hemos completado con esto, el sonido. También contamos aquí con lo que es iniciar. Progreso o okay, que incremente chévere esta aplicación para aquellas personas que quieren empezar a. Ejecutar su cuerpo en ejercicio Que quieren aumentar su ma masa muscular Los que quieren bajar de pesos Así que esta aplicación es la correcta Espero que te la dejes aquí abajito En la descripción del video O en el primer comentario fijado Adicionalmente dale un buen like a este video Y suscríbete si no lo estás Y activa la campana de notificaciones Sin más preámbulos Nos vemos en un próximo video Tutorial